¿Por qué bailamos? La forma de movernos, reconociendo el ritmo y respondiendo en sincronía con el grupo, es un fenómeno excepcional. Ahora bien, ¿qué utilidad tendría? Los chimpancés y bonobos, nuestros parientes más cercanos, no bailan, por lo que debía haber surgido por una presión no presente en estos. Por eso, se considera que, conforme aumentamos la ingesta de carne en nuestra dieta, compitiendo con los carnívoros, aumentaron los encuentros con otros depredadores. Los movimientos en grupo, acompañados de los ruidos, los habrían confundido, considerando que no merece la pena arriesgarse a atacar y provocando su retirada.